buena iniciativa, yo le quiero contar Natacha que por ejemplo me empezaron a interesar muchos temas políticos en, en mi vida cuando vi en la primaria la noche de los lápices, oh. creo que iba a sexto séptimo grado y un día nos proyectaron en un televisor de no sé si era de 20, 20 pulgadas viste que era lo máximo que había en ese momento mm -hmm. la noche de los lápices muy jovencito y dije chip, pues acá hay algo que me, me, me resulta interesante, digo, esto que usted propone me parece también muy importante, no para que los chicos también vayan teniendo un no, vayan teniendo, tengan en definitiva noción de qué fue lo que pasó. Sí, mira, la verdad es que es muy emocionante lo que vos estás contando porque a mí me pasó algo muy similar. Bueno, yo soy más grande, yo en el 83 tenía 13 años, pero mi opción por la política, lo cual le he dedicado mi vida, fue justamente a partir de la, de la dictadura, ¿no? De lo, uh -huh. que se, lo que sufrió mi familia, bueno, y todos los argentinos, con ese, esa época horrorosa de la Argentina. Y bueno, lo que a vos te, está, te pasó, que te empezó a interesar la política, pero no importa la política partidaria, importa la política como preocupación uh -huh. por los asuntos colectivos. Uh -huh. eh, es lo que nos dio eh, la idea con la senadora Slovec de presentar este proyecto para que en las escuelas de la. Que de, de Mendoza, que dependen de la Dirección General de Escuelas, se proyecta esta película para que los jóvenes tengan eh, un acceso que a veces es muy difícil si uno se los cuenta, viste que los jóvenes a veces leen poco porque se informan de otra forma. Uh -huh. Esta película está relatada de tal forma que eh, es dinámica, no es aburrida, es maravillosa, es una obra de arte, es argentino, sí. y va a permitir que los jóvenes sepan lo que nos pasó, pero no por una cuestión de memoria rencorosa, sino de valorar cada día la libertad claro. y la democracia que tenemos que a veces la damos por sentadas sí, sí. y eh, no valoramos lo que realmente significa. Bueno. Así que la verdad es que estamos muy contentas por la repercusión que ha tenido este, este proyecto y sobre todo por la, el acuerdo y el apoyo que tuvimos de José Tomás, que es el director general uh -huh. de escuelas, bueno. y del gobernador Suárez, por supuesto. Usted hablaba de, de, de no una memoria rencorosa, claramente así debe ser, y, y, y quizás el mejor ejemplo sean las madres, ¿no? que lo que siempre pidieron fue juicio como corresponde, debido proceso, y posteriormente de ser encontrados culpables, este el castigo, pero nunca por fuera de eso. Exactamente, las madres nunca eh, pidieron venganza, jamás, eh, y le, muchas veces uno las escucha hablar a las que todavía están vivas, y ellas piden los cuerpos de sus hijos uh -huh. eh, e hijas. Esto es realmente tremendo. Sí, la, es, es algo que no, no, no tenemos dimensión del horror que esto significa y de lo que significó la dictadura, ese genocidio que ocurrió acá en la Argentina. Y la película lo que muestra es esta parte de la historia argentina, como la noche de los lápices, muestra una parte, uh -huh. esta la muestra desde la perspectiva del fiscal extranjera, que fue el que llevó a cabo la acusación eh, a, los, a los miembros de la Junta que finalmente claro. fueron fueron eh, juzgados y encontrados culpables. Y que hoy en el tiempo, Natacha, este ya te doy Rodi puede parecer simple, ¿no? este Hoy, posados en el 2022, pero en aquel momento, obviamente, que había que estar enfrente o poner en el banquillo de los acusados a una cúpula de un ejército que todavía era muy fuerte y que tenía mucha incidencia en la política incluso. Por supuesto, bueno, luego todos recordamos lo que pasó a Fonsín con el levantamiento... Uh -huh. Eh, cara pintada, la democracia estuvo en jaque muchas veces y en, el, en, la, en la película también muestra que es muy importante resaltar que en ese momento, en el 85, ya dos años después de haber recuperado la democracia, había mucha gente que todavía tenía miedo. Uh -huh. Es decir, esto de que ahora valoramos la democracia, a nadie se le ocurre decir, a nadie es serio, ¿no? Claro. Se le ocurre decir, tiene que volver la dictadura. Eh, esto no ocurría en ese momento, había gente uh -huh. que tenía terror y que realmente pensaba. Que con la, la, la falta de democracia y la falta de libertad era una alternativa. Y eso es muy importante que se vea para que valoremos que, claro. que hasta qué punto ha calado la democracia eh, en estos momentos, no estoy independientemente del partido del cual hablamos. Sí, totalmente. Por supuesto, horizontal. Me gustó esa frase que dijo usted, nadie es serio, ¿no? porque todavía hay algunos personajes, este, lamentablemente, que, que son empleados públicos además, eh, y, y quizás tengan que posar ahí la mirada y decir, che, esto no está bien, ¿no? Eh, pero bueno, para no armar discordia a esta hora, le voy a dar paso a Rodi. Rodi. No, eh, a mí me. me es inevitable eh, compararla con la historia oficial. ¿Por qué? Porque además de contar una historia, y aparte de contar nuestra historia, es una joya fílmica. Es lo que sucedió Exacto. con la historia oficial y lo que sucede con esta película. Digo, uh -huh. se dan dos factores muy importantes: la calidad de la película. Como, como, como, como hecho fílmico y, y, y aparte de claro. relatar una parte de nuestra historia, ¿no? Absolutamente, y eso es muy importante destacarlo porque el, eh, ha sido premiada en, en muchos lugares del mundo, la, la peli tiene eh, una cantidad de espectadores que es récord, porque además de, del tema que habla, es, eh, está hecha de una forma pero impecable. Las actuaciones son maravillosas. El relato es equilibrado porque evita también el morbo, uh -huh. o sea, muestra lo que pasó, muestra la, la, eh, el genocidio sistemático, la tortura sistemática, claro. pero no de una forma morbosa. O sea, la muestra para que sepamos. Uh -huh. Y las actuaciones bueno, de, de todos, ¿no? de Darín, de Lanzani, de todos son realmente maravillosas. Entonces se conjuga esto que vos decías, un relato histórico con una obra de arte hecha a la más alta calidad y argentina. Totalmente. Así que la verdad que estamos todos muy felices. De, de un juicio que además fue muy difícil de seguir para los medios en claro. su momento, porque no, no se permitía incluso en, en muchos casos tomar los audios de quienes declaraban. Una, fue, fue muy complejo, no fue tan simple como parece hoy a la distancia. Rodi. No, ta también pensaba que hace muy poquito eh, pasamos una entrevista que se le hacía a Norma Leandro, porque en la misma fecha, en el año 85 entre el 84 y el 85, rodaban La Historia Oficial. Película a la cual Norma Leandro le dijo a Puenzo 20 veces que no la quería hacer porque tenía miedo. miedo sí. Había sido una exiliada, recién estaba volviendo a la Argentina y decía, me van a matar. Estos locos me van a matar. Era imposible en ese momento pensar hacer claro. un juicio a las juntas militares. no Sí, es tremendo y yo no quiero ser autorreferencial, pero quiero contar un poquito porque que tal vez lo que a mí me pasó representa lo que le pasó a mucha gente. Uh -huh. Por suerte yo no tuve en mi familia ninguna persona desaparecida, pero sí lo viví muy, muy de cerca justamente por los amigos de mi papá, que tuvo la suerte de morirse antes de la dictadura, pero cuando se unió Videla lo vinieron a buscar dos veces a mi casa uh -huh. para llevarse los presos. Eh, suerte, por suerte estaba muerto, y digo por suerte porque no murió torturado claro. en un campo... ...de exterminio, pero esto del miedo que vos planteás es algo eh, muy tremendo... ...porque durante mucho tiempo los argentinos vivimos con terror... ...terror a decir, a pensar, terror a, a ser distintos... ...y el, medio, el miedo paraliza, del miedo no sale nada, sí. nada, nada creativo... ...y esto que le pasó a Norma Leandro, imaginemos, ¿no? ...una artista de esa naturaleza fue eh, lo que le pasó a millones de argentinos... Y en ese momento, en los juicios de las juntas, también Estrasera, bueno, yo no quiero contar mucho, pero en un momento Estrasera decía que él tenía miedo sí, sí. y venció el miedo. Entonces, la verdad que la película, en los minutos que dura, muestra todas las aristas uh -huh. eh, de lo que fue. Y fue realmente emocionante ver a los actores que ah. personificaban a, a Videla, a Macera, bueno, a todos ellos eh, sentados en el banquillo de los acusados. Realmente es absolutamente emocionante. Natacha, una buena iniciativa, ¿eh? muy bonita, eh, ojalá tenga curso como corresponde y los chicos puedan disfrutarla en los colegios y ojalá también la vean algunos funcionarios públicos, insisto en esto, que mamita querida ran reivindicado, no hasta hace mucho tiempo, hace un par de semanitas nada más, eh, episodios tristísimos, trágicos, terribles, a través de sus redes sociales, de Twitter, de Facebook, bueno, ojalá también que les sirva para que la vean, ¿eh? de paso, para que se informen un poco.